Sorprendentes historias de algunos de los misterios más inexplicables y fascinantes que han desconcertado a la humanidad durante décadas History estrena la segunda temporada de Inexplicable con William Shatner Presenta y explora los misterios de la humanidad que aún no tienen respuesta y da luz a oscuras profecías, civilizaciones enteras que han desaparecido Misterios climáticos, vampiros y hombres lobo sorprendentes habilidades de animales y se sumerge en los secretos detrás de la maldición de la isla del roble en Nueva Escocia. Shatner junto a Kevin Burns traen esta serie original a History donde cada uno de sus episodios de una hora de duración se sumerge profundamente en los misterios más fascinantes, extraños e inexplicables del planeta. Esta segunda temporada de ocho episodios dará a conocer asombrosas y sorprendentes historias sobre lo inexplicable y brindará de la mano de científicos de primer nivel un análisis de los eventos más misteriosos que quedaron estampados en la historia como leyendas increíbles. La ciencia cambia constantemente y los científicos descubren nuevos hechos y principios que cambian todo. La ciencia está constantemente buscando respuestas y el descubrir esas respuestas cambian la percepción que está allí previamente y eso revela nuevos y más profundos misterios que inexplicablemente examinará. Todos los episodios ustedes los van a poder ver los domingos a las 9 de la noche por History Channel a partir del 28 de junio. History Latinoamérica en YouTube vas a poder encontrar información relevante como algunos resúmenes de los episodios